Una revelación más respecto al capital contable y ahora su aspecto fiscal. Los saldos de las cuentas fiscales del capital contable al 31 de diciembre son la columna 2018, columna 2017, porque recuerda son estados financieros comparativos y vamos a tener el primer concepto, capital de aportación, la famosa CUCA, que sería la cuenta fiscal del capital social. Montos. Utilidad fiscal neta al cierre del 2003, la COFIN, que no estaría sujeta o más bien le aplica a las utilidades del 2013 hacia atrás, antes de la reforma fiscal. Y el valor de la COFIN a partir del 2014. Recuerda que el tema de la COFIN es la suma de utilidad fiscal neta de cada ejercicio y que se va a ir reexpresando o actualizando al cierre de cada año o a la fecha del decreto de dividendos. Esta es una revelación también que corresponde al capital contable y que acompaña también al estado de cambios en el capital contable. Oye, ¿qué pasa si yo inicié operaciones en una fecha posterior al inicio del ejercicio? Porque tú me dices, el primer renglón es saldos al primero de enero de tal año. Pero ¿qué tal si yo no empecé operaciones al primero de enero? Yo empecé operaciones el 25 de febrero. ¿Qué pongo en ese renglón? Y aquí venimos con el encabezado, el nombre de la entidad. Y vuelve a surgir aquí el error. ¿Alguien ya descubrió cuál es el error en este renglón? que me pudiera compartir, alguien lo ha descubierto, son errores mínimos, pero que sí tiene un efecto con, con ese tema del cotejo, o revisión de estados financieros, lo aprendimos muy bien, y va a decir aquí, por el periodo comprendido del 25 de febrero, que es cuando se constituye la empresa, al 31 de diciembre del 2018, este es el periodo por el cual corresponde este estado financiero. Y es un periodo porque no es un ejercicio completo. Y luego lo pongo en pesos. Misma distribución. Capital contribuido y qué cuentas de capital contribuido la van a integrar. Capital social. y en suscripción de acciones y su total. Reserva legal. utilidades retenidas y su total. Total del capital contable. Como esta entidad surgió después del inicio del ejercicio, no puedo ponerle saldos al primero de enero. Por lo tanto, vamos a iniciar con el tema de aportación inicial. Y así el lector va a saber que este movimiento fue el origen o tiene su origen en la constitución de la entidad. 200.000 de capital social, no hubo prima suscripción de acciones y el total del capital contribuido. Después va a venir... Reserva legal, utilidades retenidas y el total del capital ganado, que no hay afectación. Y tenemos los 200.000 que son el arranque del negocio. ¿De acuerdo? Y después los movimientos que hay desde el 25 de febrero y hasta el cierre del ejercicio que estoy reportando. Y tengo aumento de capital social mil, 10 1.000 de prima en suscripción de acciones porque llegó un nuevo socio y le cobramos... La, vamos a llamar el costo por entrar en el negocio y el total de aportaciones del capital contribuido y también la afectación al total del capital contable y no va a haber otro movimiento más que el resultado la utilidad neta del ejercicio no afecta al capital contribuido si afecta a utilidades retenidas ¿de acuerdo? ahora Aquí te lo puse un tema para efectos de ir identificando qué sí incluyo y qué no incluyo. Como estamos iniciando la empresa su actividad, pues es obvio que no hay reserva legal. No es necesario poner esta columna con ceros. Por lo cual excluiríamos la reserva legal, excluimos este subtítulo de capital ganado y solamente ponemos su actividad porque entendemos que eso forma parte del capital ganado. Y llegamos al cierre de 31 o saldos al 31 de diciembre del 2018. Y al pie le vamos a poner las notas adjuntas, son parte integrante de los estados financieros porque se complementan. ¿De acuerdo? Este es lo importante, por el periodo comprendido del 25 de febrero al 31 de diciembre del 2018. Insisto, no le voy a poner el concepto de saldos al 1 de enero porque el 1 de enero no asistía a la empresa. Simplemente le pongo aportación inicial. Oye, ¿qué ocurre si yo ya estoy presentando una empresa con un ejercicio irregular el anterior y ahora es un ejercicio completo? ¿Cómo lo voy a mencionar en los estados financieros? En el encabezado tengo el nombre primero de la entidad, segundo estado de cambios en el capital contable y no me dejen solo, aquí hay un error, ¿quién lo ha descubierto? Y voy a poner primero lo que ya había hecho en el ejercicio anterior por el periodo comprendido del 25 de febrero al 31 de diciembre del 2017, ya le está mencionando al lector que no inició el primero de enero y que es su primer ejercicio y por el año terminado al 31 de diciembre del 2018, y ya pongo el segundo, periodo ¿De acuerdo? Misma distribución, capital contribuido y capital ganado. Y pongo lo que ya había mencionado en el estado financiero del ejercicio anterior, aportación inicial, aumento de capital social, utilidad neta del año, saldos al 31 de diciembre de 2017, que es el que estoy mencionando, y después viene, oye, ¿qué movimientos tuviste en el 2018? Pues simplemente la utilidad del ejercicio. Y además, el incremento en la reserva legal, aquí trae otro error, fíjense, van siendo muy fallos. Utilidad retenida de haber, debía haber puesto aquí disminuyendo 1.433 y aumenta aquí, y estos dos conceptos son ceritos, ¿no? Porque es el traspaso a la cuenta de la reserva legal. Luego viene la utilidad neta del año. Y con eso llego a los saldos al 31 de diciembre del 2018. Aquí lo diferente en la estructura original y en la anterior va a ser en el del encabezado respecto al periodo. Porque son estados financieros comparativos, ¿de acuerdo? En pantalla tienen un ejemplo que lo van a encontrar en un apéndice al terminar la mip B4 respecto a un estado de cambios en el capital contado. Aquí tenemos capital social, aquí no hay un tema de utilidades o de capital aportado, porque solamente hay una columna, no es necesario cuando solamente hay un concepto de capital contribuido, el ponerle ese título, ¿de acuerdo? En este ejemplo que está en la NIF B4, simplemente tienen el capital contribuido al capital social. Tampoco viene el título respecto al capital ganado, porque solamente tienen utilidades acumuladas. Y aquí es donde viene el tema de los integrales que les estaba comentando. Resultado por conversión de operaciones extranjeras, que afecta al saldo de capital contable. Valuación de coberturas de flujo de efectivo. Y la participación en los otros resultados de asociados. ¿A qué se refiere esta columna? Cuando tú tienes inversiones en acciones de otra empresa, reconoces el método de participación. Es decir, tomas la utilidad de esa empresa, en este caso, el que es asociada, es decir, no tienes el control pero sí tienes influencia significativa, como lo vimos en el curso de Estados Financieros Consolidados, y ese resultado del ejercicio lo multiplicas por la participación que tú tienes en el capital social de esa entidad, y eso lo vas a reflejar en tu estado de resultados, como parte de, viene la estructura del estado de resultados, ventas netas, menos costo de ventas, Gastos generales, resultado integral del financiamiento y viene este renglón, participación en compañías asociadas. Gana la empresa, por decir tú tienes el 60%, pues el 60% de esa utilidad es para ti. El registro contable es aumenta inversión en acciones, con crédito a tu cuenta de resultados, participación en el resultado de asociados. Si esa empresa tiene otros resultados integrales, entonces tú vas a decir, bueno, ya determiné el 60% de mi utilidad neta. Ahora vamos a los otros resultados integrales. El 60% es mío. Y ese 60% de otros resultados integrales es lo que se va a presentar aquí. Participación en los otros resultados integrales de esta empresa asociada, si ella tiene otros resultados integrales. ¿De acuerdo? Y después viene otro concepto que revisábamos el día de ayer, participación de la no controladora. Recuerda, esto aplica a estados financieros consolidados. La participación controladora es, por ejemplo, el que te decía, yo tengo el 60% en mi otra empresa, entonces de su capital el 60% es mío. De la otra empresa subsidiaria tengo el 80%, pues el 80% es mío. Esa es la participación de la controladora, ¿de acuerdo? Y como veíamos ayer, para efectos de presentación, tanto en el estado de situación financiera la sección de capital contable, como en el estado de cambios en el capital contable, yo voy a poner esa participación mayoritaria en las otras empresas por cada columna. Capital social, utilidades acumuladas, Resultado por conversión de operaciones extranjeras, valuación de coberturas de flujo efectivo, participación en los otros resultados integrales, y esta es la suma. Esto quiere decir que estos 861 mil corresponden al capital contable de los socios que controlan, de la empresa que controla todo el grupo. Y la parte que no controla al grupo por cada una de las empresas no se segrega por cada concepto, sino se pone en una sola columna y es participación de la no controladora. Lo que antes se mencionaba como accionistas minoritarios o interés minoritario. Y la suma de estas columnas me va a dar el total del capital contado. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un ejemplo, saldos al 1 de enero del 2002 previamente reportados, los que yo había reportado en el periodo 2 y luego viene ajustes retrospectivos por corrección de errores. Y solamente si te das cuenta, afecta a utilidades acumuladas, que va a ser una parte, a, esta parte está a los accionistas mayoritarios y esta a los accionistas minoritarios, pero el impacto total es de 600 de años anteriores, que puede ser reconocimiento de una nueva norma de información financiera o corrección de un error de manera retrospectiva, y solamente afecta a utilidades acumuladas. Después llegan al saldo al 1 de enero del periodo 2, ajustados. Y luego vienen los movimientos de ese periodo 2, dividendos decretados, que solamente afecta a utilidades acumuladas, al total de la participación controladora, porque es la que recibió dividendos, y el total del capital contado. Y el resultado integral, se va a segregar primero, haz de cuenta que estamos poniendo aquí las cifras que tenemos en el estado de resultado integral. Utilidad neta, resultado por conversión de operaciones extranjeras, valuación en cobertura de flujos de efectivo, participación en los otros resultados integrales y el total de la participación de la controladora. Y lo que corresponde a los otros accionistas que no controlan para llegar a un total del resultado integral. Y esto debe coincidir con el total del estado de resultado integral. Y después vienen las operaciones del periodo 3. Capital emitido, aumento de capital, 60 millones o 60 mil, que afecta solamente al capital contribuido. Y solamente esta aportación corresponde a la parte mayoritaria o la participación controladora. Y obviamente al total del capital contable. ¿De acuerdo? Después va a venir dividendos decretados que solamente le aplicaron a la participación controladora. A los chiquitos no les tocaron. Y luego otra vez el resultado integral, pero el periodo 3. Utilidad neta los otros resultados integrales, para llegar a un total de la participación que corresponde a la empresa que controla. Y la part, lo que le corresponde a la empresa que no controla son 25, para llegar a un total del resultado integral de 129 mil, que debe coincidir con el resultado integral del estado de resultado integral. Y llegamos al final del periodo que estoy reportando, saldos al 31 de diciembre de 2003 por cada una de las columnas. Y este monto de 1.167.272 debe coincidir con el valor del capital contable en el estado de situación financiera. ¿De acuerdo? Ok. Hasta aquí no sé si hay alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia o ya se me fueron a dormir, nada más me quedó aquí prendida la computadora. El estado de cambios en el capital contable es de los más sencillos que hacer y supongo que por eso no se elabora. Muy pocos lo elaboran, pero siempre es importante tener en mente que los estados financieros completos deben ser los cuatro para entidades lucrativas conjuntamente con las notas a los estados financieros. Como lo hemos visto, ha sido muy sencilla su elaboración y entre menos conceptos tengas más sencillo se vuelve ese estado. Y entre menos movimientos tengas, mucho más sencillo se vuelve. Pero es parte importante que integran los estados financieros. ¿De acuerdo? Ahora, para complementar este curso, porque sabía yo que me iba a sobrar un poco de tiempo, a reserva de lo que ustedes comenten, oye, no, ya vamos a dormir porque ya la semana fue muy intensa porque el día de muertos le entramos duro a las hojaldras y al chocolatito y ya estoy a reventar o tengo que ir a tomar un chocolate con la última hojaldra que es la que retiré de mi ofrenda que puse ah muy buen punto mi estimado Rodrigo, dice oye ¿cuál es el error en el título? muy buena pregunta, Qué bueno que estabas atenta. si se dan cuenta me voy a permitir regresar a este que está completo Aquí decimos, por los años terminados, el 31 de diciembre del 2018 y 17. Son dos periodos, son comparativos. Y este error sutil es que aquí dice Estado. Es decir, estoy hablando en singular. Cuando en el Estado financiero, en el cuerpo, tengo dos periodos. Por lo tanto, aquí le falta la S de plural, Estados de Cambios en el capital contable un error muy sutil que nosotros como los que conocen los estados financieros se dan cuenta y empiezan, ay esto no, no se da cuenta error pequeñito pero es para que estemos atentos, en que todo debe ser en concordancia el encabezado el cuerpo y el pie de acuerdo, muchas gracias Rodrigo por, por tu pregunta, pensé que no le iban a comentar por ahí había hecho otra pregunta también sobre la cuca, si las los decretos de dividendos forman parte, o sea, eh, los dividendos en acciones forman parte de la CUCA y la ley de impuestos sobre la renta nos dice que solamente forman parte de las aportaciones. ¿De acuerdo? Entonces, si hay un reembolso de capital social y dentro de ese reembolso, en su origen, una parte corresponde a dividendos, desde el aspecto fiscal, una parte la vas a determinar con Cuca, como ap aportación, y otra como utilidad, que es el origen, te lo llevaste, ¿no? te Estás retirando todo, pues en su origen fueron utilidades. Entonces vas a tener que pagar impuestos, ¿de acuerdo? Ojo con esta situación, puede venir de años anteriores. Por eso es muy importante tener en papeles de trabajo soportado toda la historial, desde la Constitución, de cómo se ha venido transformando el capital social, si han provenido esas aportaciones de capitalización de deuda, de dividendos en acciones o de aportaciones, tanto para efectos contables como la determinación de la CUCA y la COFIN, que yo sé que siempre la haces, que siempre lo mandas en tu balanza de comprobación porque el anexo 24 eh, establece tus cuentas de orden en donde tienes la CUCA, la COFIN y la ufin de cada ejercicio, además de que la manifiestas en la declaración anual, pues no creo que haya problema, ¿no? Y además lo tienes que revelar en las notas a los estados financieros. ¿De acuerdo? Bien. Entonces decía, a reserva de que me digan, no, ya vamos a dormir. Siempre en los cursos pretendo incluirles lo que yo denomino el bonus track. No sé si se acuerdan de eso. Bueno, en cara de muy jóvenes. En mi época, cuando había discos, no el disco compacto, sino los discos de acetato, de esos de, que eran 33 revoluciones y 45 revoluciones por minuto, ¿no? los chiquitos y los grandotes, yo recuerdo muy bien que para efectos de proporcionar los discos, eh, te ponían ahí una canción de regalo, digo, regalo mis polines, Entonces, a eso el término, el anglicismo es el bonus track, es algo adicional, y ese bonus track, que quiero compartir antes de irnos a descansar, es algunas notas a los estados financieros, porque siempre platicamos mucho de los registros contables, de las formas en que debo evaluar cierta operación, de presentación en los estados financieros, pero pocas veces nos detenemos al tema de las revelaciones. Y no sé ustedes, pero yo eh, yo considero que una de las áreas de, ¿cómo le llamamos? Áreas de mejora o de áreas de oportunidad, es la redacción. Yo recuerdo que en la, tanto en la primaria, secundaria, universidad, como me reparteaba hacer resúmenes, redactar, y a veces no tenía congruencia en lo que redactaban. Sin embargo, eso fue cambiando un poco al momento de entrar a trabajar, porque ahí fue donde me dieron capacitación, tanto de análisis de estados financieros, preparación de estados financieros, lectura y comprensión, redacción y ortografía, que es sumamente importante que ahorita se ha perdido, y lo veo nada más en redes sociales, ¿no? Luego, a veces, oye, está bien que son redes sociales, estamos relajados, pero luego no se entiende la redacción. Dejemos las faltas de ortografía porque eso de usar la K o la Q o signos para abreviarnos, abreviar las palabras. Pues luego la redacción, como que digo, quiso preguntar, no entendí. Y luego la pregunta, sin el signo de interrogación, es afirmación, es pregunta. Luego, los que somos de la vieja guardia molestamos a las nuevas con ese tema, pero desafortunadamente por escribir así cuando entras a un tema profesional y también lo veo en el tema de maestría, ¿no? Que es un nivel elevado y empiezas a ver la redacción de Dios de mi vida, no soy el único a nivel de maestría luego no sabemos ni redactar ¿no? estilar las ideas, dar un concepto hay una estructura para escribir algo, ¿no? y luego te quedas Dios de mi vida y eso quiere decir que nos falta lectura y a mí me recomendaban, leer libros, lee los, los este, periódicos, leer artículos, para que así vayas viendo la forma de redactar. Incluso hay libros especializados en la redacción. Pero si yo veo ahorita artículos, de los que están saliendo ahorita, que publican en redes sociales, me quedo igual. Neta que a veces no entiendo qué onda. O sea, no ver estructura... El, el origen, antecedentes No sé si fue so Fue creado en la antigüita Pero yo necesito que me lleven en el caminito Para llegar a la conclusión yo cuando peloteando y bueno Estuvo padre la redacción pero ¿Cuál es la conclusión? Pues no entendí la redacción Eso es un área de oportunidad para nosotros como profesionales ¿No? Y una de las áreas que O da mucha flojera O nos cuesta trabajo Es hacer la redacción de las notas cada una de las normas de información financiera tiene una sección de revelaciones, normas de revelación, que debes redactar en los estados financieros, o en las notas a los estados financieros, porque recuerda que los complementa. Y este tema, nada más te dice, tienes que poner esto, esto y esto, no te dice, vas a poner esta redacción, y es en donde se nos complica un poco y una de las características de los estados financieros es que sean comprensibles para cualquier usuario. Por eso consideré necesario o adecuado compartirte la redacción de ciertas notas a los estados financieros que te podrían ayudar a empezar a ver ese campo de redacción desde un aspecto financiero, pero tratando de decir algo de lo que dicen los estados financieros. La NIF a7 que te habla sobre presentación y revelación, te dice cuáles son las notas mínimas que debemos considerar en los estados financieros en su conjunto y cada una de las normas en lo particular te va a decir qué es lo que debemos redactar en las notas a los estados financieros nos dice este Esteban Elizalde, recuerda los de 72 revoluciones. ¿hay que eran más discos de 72. ¿Cuáles eran esos, mi estimado Esteban? ¿Los de fonógrafo? ¿Cómo no sé que le daban vuelta en la manivela? ¿O cuáles? Eso sí, no, no me acuerdo, ¿eh? 72 revoluciones. A lo mejor eran de la revolución de Liliano Zapata. Había un grupo, ¿no? sé si se llamaba? Revolución de niño Zapata. Bueno. Entonces, en este bonus track, si me permiten, quisiera compartirles. Algunas revelaciones sobre lo importante que hay que mencionar en las notas a los estados financieros. Primero en las notas, igual un encabezado. ¿A quién corresponden las notas? Tenemos que poner a qué nos referimos con el texto notas a los estados financieros y por los periodos a que hacemos referencia en los estados financieros. Al 31 de diciembre del 2018 y 2017 porque las notas también son comparativas. La primera nota siempre va a ser, hablemos de la entidad que es la que está presentando la información financiera. Aquí pongo, Diplomado Integral de Estados Financieros, SADCB, y entre paréntesis, la entidad, que quiero darle a entender al lector, en lo futuro no me voy a echar todo este rollazo, solamente va a haber la entidad. Y cuando lea la entidad, va a entender que me estoy refiriendo a esta empresa en específico. ¿De acuerdo? Dice, la entidad fue constituida en el año 1968 y se dedica a la elaboración y comercialización de cobertores de fibra crítica Cuenta con la licencia de Disney, o que es WDC México, SADCB, Disney Consumer Products para el uso de los cobertores de diversos personajes propiedad de Disney, así como con licencias de diferentes equipos de fútbol nacionales y extranjeros para el uso de sus marcas, que es algo que hay que destacar importante de la entidad que está emitiendo los estados financieros. Otra de las revelaciones, tenemos que poner las bases de presentación. Es decir, la unidad monetaria de los estados financieros. Cuando existía la aplicación del B10, teníamos que poner que estaban a pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre. Por ejemplo, si ahorita estuviera aplicándose la Nive 10, serían en moneda, expresadas en moneda, al 31 de diciembre del 2022. ¿Qué quiere decir? Que mi cifra de 2022 estaban ya reexpresadas al 31 de diciembre con factores de inflación y las cifras del ejercicio anterior también estaban reexpresadas, estaban al mismo poder adquisitivo, por eso ya hay comparabilidad, ¿de acuerdo? Pero como estamos en la era de la, ¿cómo se llama? Entorno económico no inflacionario, como lo determina la LIBE 10, pues entonces la revelación que tenemos que mencionar es Unidad Monetaria de los Estados Financieros. Los estados financieros y notas al 31 de diciembre del 2017 y 2016, y por los años que terminaron en esas flechas, incluyen los saldos y transacciones en pesos de diferente poder adquisitivo. La inflación acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es de 9.87%. Imagínate, en aquel entonces, la inflación acumulada del 2014, 15 y 16 de esos tres años era el 9.87%. Le andamos ese en un solo ejercicio. Y para los ejercicios que era, no, el, perdón, este 9.87 era los ejercicios 2015, 16 y 17, esos tres años acumulados. Y para los años acumulados 2014, 15 y 16, la inflación de esos tres años acumulada era del 10.52%.